¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! ¡Woo! Estoy haciendo este nuevo video porque les había, quedado, les había dejado pendiente otros videos sobre la Navidad y las fiestas de fin de año en Colombia. Entonces, este va para tener un kit completo de pasar el fin de año en Colombia. Primer elemento de este kit, la ropa interior amarilla. Eso significa que habrá suerte en el próximo año. Segundo elemento de este kit, las lentejas. ¿Qué hacemos con esto? No las comemos crudas. No, mentira. Las echamos en la billetera y también en los bolsillos. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisas. Las lentejas simbolizan el dinero. Eso nos va a traer más dinero, porque dinero llama dinero. Un nos entre... Tercer elemento de este kit, sagrado: una maleta. Pues a las 12 de la noche del 31 de diciembre salimos a correr con las maletas alrededor de la manzana para que el nuevo año nos traiga muchos, muchos viajes. ¡Rápido! Entonces, claro, lo ven a uno corriendo. ¡Vamos, vamos! Y el último punto de este kit son las uvas. Cuando se acercan las 12, el 31 de diciembre, con cada campanazo hay que comerse una uva, pedir un deseo, bueno, lo que sea, pero hay que comerse las uvas con los campanazos y los campanazos son muy rápidos. Entonces ya, me fui, me fui, chao, chao, chao.